y sí, mis amigos, estamos de nuevo con ustedes en su programa Ya este es el último tramo del programa Aquí arranca un tren que termina Tema, ¿no? El tema de y veo Mira que, era, que eh, amado dime. usted no sé si tiene época, a veces como no viene preparado para los temas pero sería interesante seguir eh, en la tesitura yo sigo lo que tú me digas. Ay, gracias a la eternidad y hombre más gracias. flexible filósofo sería verdad o poeta eh, no santísimo. seguir en ese mismo orden si se puede de, o sea, de cómo se conciben los, los partidos políticos y toda esta formación, todas estas coaliciones, to, todos todo estos frentes que se están dando, que se buscan el lograr, ¿con qué fin solamente? Mira, y ciertamente a, me preocupa eso. Aunque ustedes le critican a Sócrates que cuando me está hablando ya. coge el guión, pero Sócrates dijo aquí una gran verdad. Y es el problema que aquí no hay ya ideología, los partidos no tienen ideología. Pero eso me preocupa. No, pero claro, todos los partidos andan buscando el resultado material no de llegar al nada. poder. Sí. ¿Para qué? Supuestamente para arreglar las cosas pero cuando suben allá arriba se dan cuenta que las cosas son muy difíciles de arreglar y arreglan su propia cosa. Exactamente, sí, eso, eso, eso, eso es correcto. Y es eso lamentable. Es yo, yo decía ayer que lo penoso de todo esto es ...que no haya existido un orden de propuesta. Una ver un de discurso, nación. Un, un discurso de Leonel, eh, no tan egoísta, no tan eh, eh, frontal contra su otro compañero... ...y debió hacerle propuestas a este país de cómo él va a cambiar eh, el país, cuál, cómo va a resolver los problemas sociales. Igual de Danilo, que vimos, justamente como decía la compañera Carolina... Vimos a dos ex eh, bueno, un presidente y un expresidente, compañeros de partido, tirándose los trapitos al sol y diciéndose como si fueran chi, eh, eh, chimes de, de patio vecinas. y comadre y vecina, chimosa en, en rolo y boceándose cosas de, de, de un patio a otro, eh, en vez de presentarle a este país propuesta. Y por eso yo planteo que Luis Abinader, Debe salirse de ese grupo y marcar la diferencia, porque es la única opción diferente que pudiera conseguir un caudal de voto en función de una propuesta de cambio. Sí, pero materialmente, Yerian, la antigua, si sí, sí, sí, uh -huh. Luis Abinader se sale de esa propuesta que le están haciendo y que aparentemente se está cocinando, es muy probable que... Tal vez no, no tenga incluso posibilidades de ser presidente. ¿Sabe por qué? Porque hay una cuestión acá. Y es que cuando Leonel Fernández salga al ruedo, va a haber definitivamente una merma en el mercado electoral para Luis Abinader. Sí, pero... O, óyeme, y para el otro también. O sea, vamos a dividir la fuerza entre. Pero también hay otros partiditos por ahí que te van a, a, a comer una parte del de porcentaje de, de, de, de votantes. Lo que quiere decir que si Luis no se mete al carro, puede correr el riesgo de quedarse sin ir al viaje. Y ahí es que está el problema. Y yo pienso que no es incorrecto. Él tiene un objetivo. El objetivo es llegar a ser presidente. Y en la propuesta que le están haciendo no implica faltar a la, a, a la, a la posibilidad de ser presidente de la República. Y él la va a aceptar. Pero por es eso. que va a ir Lo comprometido. Lo que hay que establecer entonces, ¿bajo qué condiciones? Sí. ¿Es que esa era la pregunta no es que, que vaya... le hacía a Fulvio y que la respondió, vamos a decir, de manera. Va a ir comprometido. Si se va con ese grupo, va a ir comprometido. Y, y va a tener no, que, que sumarse a la impunidad. Es que la segunda vuelta es el asunto de la presidencia. Ahora cada quien va a terciar en el plano local, eh, eh, de, uh -huh. digamos, eh, eh, municipal, eh, legislativo. En ese plano vamos a hacer acuerdos previo a las elecciones. Pero después después de la segunda vuelta, entonces vamos a discutir quién apoya a quién. Sí, pero, pero también estamos en el fondo en que, me, me, entiendo que ayer ya se refiere, y yo también, es, o sea, no solo el hecho de ganar, Sino eh, en, la, en las condiciones, o sea, que... Y, y Fulvio dio la respuesta de alguna forma, esperemos que, que Luis piense así también y que sea así. Me eh, Llego a un acuerdo con Leonel Fernández, con la Fuerza del Pueblo, con el PQDC, con todos estos partidos, pero ¿cuál es la visión de país que tienen? O sea... ¿qué nivel de compromiso voy a tener con esta gente? ¿Qué es lo que ellos quieren al final? O sea, es colarse y aprovechar estas coyunturas políticas. Bueno, Donel Fernández tiene una propuesta y la, y la estuvo presentando a todo el país a través de su, ¿cómo se llama? 20-40. El, ¿no? el, del, un tema de desarrollo sí, eh, a largo... Sí, pero tiene una propuesta. Sí, sí pero es el aspecto y de, de, eso de, no de, de esta por unificación. ha cambiado de fuera del PLD. Sí, no, no, pero el, la parte que, que me viene preocupando es de esta unificación de gente, de pequeños partidos, de gente cuestionable, si se quiere, y el propio Fernández sabemos que no tuvo el mejor manejo en sus diferentes gobiernos, entonces, ante todo esto, tendremos un bloque amplísimo, en caso de pues, que gane, gobernando, ya sea con Abinader encabezado o con Leonel Fernández, pero, o sea, la visión que tendrán cada uno. Por ejemplo, lo escuchamos a ellos y no pudieron decirnos eh, mucho sobre su visión de país. O sea, es esto lo que quiero más o menos plantear. Claro. Me, me imagino no, que... No, y como, como decía Amado, que Leonel presentó una propuesta cuando andaba escogiendo sí. el país de 2040, es que la propuesta no debe ser en función del 2040, es que debe ser en función del 2020-2024. No, no, no, porque, no, usted porque no puede... sí. la propuesta sí, es ser amplia. Claro, digamos... pero tiene que ser en función de cuatro años de gobierno eh, o, o de ocho, que la Constitución lo permite, y hasta ahí, ¿sabe? debe ser en, en, entonces en función de 2028. Eh, eh, Ahora bien, ¿cuál es el peligro de la situación actual? Es que eso que tiene, por ejemplo, un planteamiento ideológico o una propuesta diferente, para decirle así, eh, Luis Abinader, se mezcle y entonces termine siendo lo que es el otro. Pasó en el 1996, cuando el PLD, que se vendía como el partido diferente... Eh, la, la, si se quiere, la sangre nueva de aquel entonces eh, Los que no eran corruptos Se llamaba entonces, El Nuevo Camino Sí, El Nuevo Camino, que era la, la, la, la campaña Tenemos de Leonel. Tenemos puntos comunes Sí, sí pero, pero, pero eh, escuche esta parte histórica Cuando eh, se aliaron ¿Qué hizo Leonel Fernández y el PLD? Votó em, el librito de Juan Bosch Le hizo esto, miren esto ¡Wow! Vaya allá atrás el libro de Juan Bosch y tomó el libro de Balaguer y de reformismo y entonces se jodió la vaina para decirlo así, escúsenme el término porque asumieron la teoría de Joaquín Balaguer y el reformismo y entonces se olvidaron de su principio es lo que yo pretendo aclarar ahora aquí con relación a Luis Abinader, que en ese tipo de fusiones pudiera él olvidarse de ese planteamiento que tiene Fulvio y entonces asumir el del peledeísta que actualmente... No solo olvidarse, Mira, yo no sino comparto que serían... una parte de tu propuesta ¿Tú sabes por sí, qué? La compartes. Porque la... No, que no la, ah, no la comparto. ¿Sabe por qué? Porque los gobiernos de Balaguer hay que analizarlo desde dos ángulos diferentes. Primero, a Balaguer hay que analizarlo desde el punto de vista político-filosófico uh -huh. político-social y desde el punto de vista económico-material. ¿Por qué? Porque independientemente de que Balaguer haya sido una especie de dictador con otro estilo, pero dictador al fin y al cabo y sanguinario, pero, pero construyó este país, sí, igual que el PLD pero aquí, daño. Solo, aquí hay solo dos fuerzas políticas que han construido materialmente el país no estoy hablando de los aspectos filosóficos, sociales pero ver. materialmente sí todo lo que se ha hecho aquí la fisonomía del país ha cambiado se le debe a Balaguer y al PLD sí, pero, ¿pero, tiene, ¿a pero le debemos a Balaguer también lo, justamente la... lo que decía Carolina sí, pues, que pues, quien dañó ahí, el no. sistema electoral de este país hay que decirlo fue Balaguer con la fundita y el DAO hay que decírselo a este país. Que lo continuó el PRD. Fue la persona de que Eso Fue que, de todo sí, eso Fue desde sí, de lo, los, de, de, de los inicios de la República. Pero quien implementó el DAO, la cajita y la vaina. Oye, y, y, desde el, los fue, inicios de la República. Fue él, el, el, el, el, el, al electorado, darle para que votara a favor de él. Y a los que no, entonces presionar el dado a se de desarrolla vamos desde a ver el mismo un momento en que Guacanagarí entendía que los que venían de afuera eran mejores Era porque mejor. le regalaban, le regalaban espejitos vamos, no, vamos a conectar con WhatsApp. No podemos comparar esa época. Okay. No, pero ahí comenzó eso. Tenemos eh, nos dice el 5034, 50. dice buenos días, Yerjan. Yayan Yer te tiene ahora mi que de maldad. Yerjan sí. dicen que no cree en la cruz. Solo dile que por favor se pare. Delante de la cámara Y abre los brazos ¿Qué ves? <risa> Una cruz <risa> <risa> Continuamos Ahora sí no. Con el 8117 17 Mi, A los amigos televidentes Siempre nos escriban los textos Porque sí, no podemos abrir audios Y el profesor algo, William no hay... Hernández Nos manda esta invitación Del Politécnico Vicente Aquilino eh, para el acto de graduación ordinaria de este centro el 23, sí, sí, sí, sí. Hoy, sí, a 23 hoy 23 de octubre a las 10 de la mañana ah, saliendo ah, de aquí ah, vamos para allá. lugar el, en el acto en el salón de San Francisco de Asís. muchísimas Aziz. gracias William eh, bueno sí ahí Amado concluimos sí, sí, sí. Ah, ya estamos en la parte final del sí. programa no, y, de, y decirle a la gente que el hecho de que yo no crea en la cruz como un símbolo no significa que yo no crea en la Biblia Ah, pero eh, yo pensé eso, entendí eso No, no, no, no significa que yo no creo en la Biblia, ni que no creo en Dios, ni que no soy católico Yo no soy sé de ninguna religión, sin embargo yo entiendo que la, que la cruz no significa un símbolo de hecho más que un, que un símbolo positivo, deja un símbolo para mí. Te, negativo, teológicamente porque, la cruz sí. tiene un símbolo más símbolo que la Biblia, que es la ¿Por cruz. Bueno, hay porque teológicamente, pero que, ¿sabe por qué? Porque que la, la, la, la cruz no fue don, necesariamente donde crucificaron solamente a Jesucristo, ese era el, el donde se crucificaban a los ladrones, Y a los delincuentes. entonces Para mí tiene un símbolo. No era un, un símbolo... castigo romano, ¿Sí? pero en este caso el castigo provo, provo, provoca un símbolo mundial que todavía se ha mantenido sí, sí, En la teología es lo que más tiene. Es lo que ah, más no. tiene exactamente. Vámonos Bueno señores, nos vemos nos vemos. nos vemos mañana a las 7 de la mañana Estamos okay. aquí de nuevo con ustedes Pasen buen día De mañana